Bueno, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente, estoy mirando este jueguito, weón Que me trae mucho recuerdo cuando veía los videos, weón Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. lo hace? ¿Quién se sacaba esa pistola del muslo, weón? ¿Tenía esa pistola tan bacán? Nada más y nada menos que Robocop Un juego de video del año RoboCop. 1980 <risa> bueno, del, De 1988 Y me da risa porque Me acuerdo que yo le decía a mi viejo, weón, pásame una ficha para poder jugar al Robocop y a ver si lo podía terminar, weón O de repente me llegaba a la casa a dibujar a Robocop, weón, y a la ciudad, como se ve, y el Pizza Terminé siendo diseñador y, pero puta, nunca pude haber terminado Robocop en ese año con una ficha, era imposible la weón, era imposible A lo mejor con Cueva pasaba el primer nivel, pero ni cagando la terminaba Les voy a mostrar ahora Vamos a meterle 20 fichas a, a esta máquina del caer ¿eh? y, y, y vamos a terminar esta weá. ¿Ya? Y se van a dar cuenta, más o menos al final, que es una weá imposible de terminarlo. O sea, o sea ¿cómo lucrar a esta gente con, con pobres diablos como nosotros que pensábamos teníamos la ilusa, ilusión de poder terminar el juego? Vamos a darle, le vamos a meter las fichas a esta cuestión. Le vamos a meter una.. No, ¿saben qué? Yo le voy a poner unas 30 fichas. Ya, 30 fichas ¿Van a cachar lo que. que Y vamos a ir viendo la gráfica, obviamente, todo el juego Igual la raja como todos los primeros niveles de todos los juegos de arcade Que te llamaban harta no atención De ahí parte, en 1990, la ciudad de Detroit estaba la cagada Mataron al weón de Murphy y lo convirtieron en un robot Ya, súper rabia. Caché no apretaba nada, ¿eh? De ahí parte Robocop, weón Ahí está el vehículo de Robocop Igual la gráfica era la raja, o sea, en ese tiempo era Robocop caminando en un juego de video y yo quedaba loco Aquí andamos con weá, era la raja Ya íbamos por la calle weón, weón de un combo weón a, a un grupo de tres weones Aquí en este weón en la moto, también lo destruimos Y podemos ver un entorno gráfico weón totalmente bonito, allá se ve supuestamente Detroit Porque este weón era de la policía de Detroit parece y ahí seguimos avanzando. Y esta parte, puta, a todos le llamaba la atención, era muy chistosa, miren. Cuando Rocko se encuentra ya que hay muchos buenos brigios con pistola, sacaba su arma. Y ese sonido, weón, lo volvía loco a todos, pues, weón. Qué weón, divertida, weón. Bueno, estuvo básicamente, weón, todo el rato, weón, es puro disparar, evitar weones y al final, weón, de cada nivel, weón, matáis un, un jefe, weón. Esta arma puta es como la spreadgun de contra Mata a hartos monitos pero weón, no pega tan fuerte eh, Puta ahí una wea incómoda son esas weón, las cajas Que más adelante van a ir, van a ir cachando que, que van a ir molestando en, en las peleas contra tantos monos que sale a pantalla Ahí se nos acabó el arma Pero está bien porque esa arma no servía contra el primer jefe Aquí viene el primer jefe, mira no sé qué wea dijo pero ahí viene el robot. Que chiste de un no, no, no. Qué chiste que va a la wea. No si, sí. miren. Gracias por su cooperación. He terminado en el primer nivel que era muy fácil por lo que se puede ver. El segundo, es, el segundo y el tercero es lo mismo pero ya... El cuarto para adelante, solo lo que... Oye, ahí está el autito, ¿ven? Como que Robocop se acaba de bajar Ahora como se pueden ver en el nivel 2, bueno, estáis como... en los callejones, ¿cachai? Ahí hay que matar a esos weones. Bueno, si matáis a la mina, weón, como que le da un cortocircuito a Robocop No podéis matar a la, a la gente que tiene... No, bueno, ahí aparecen estos weones. Parece que ya vamos a morir Oye... Voy a morir un montón de veces acá, pero puta al menos vamos a ver el juego entero, man. Me das cuenta de que la weá igual es brindada. Esta es más buena. Aquí parece que ya fuimos. miren un colado, pues Si Robocop comía colado, weón. Como las guaguas. A ver. No sé ni lo que hice cuando.. Tienes un coladito para robo-copo, weón está Ya, y vamos a evitar esas balas, weón Igual vamos a hacer un esfuerzo, aunque sea en vano, pero... Pero vamos... Ay, como que me, me, me estoy regenerando idea mía, weón Ah, no, estoy igual de... De pa' Ya. Igual vamos a agarrar este ítem como. ¿Qué me les dice? Nunca me pudo cachar lo que les dice man. Oh, me comí la tremenda granada, weon Y es que récord, ¿cachai? Ya. Vamos a seguir continuando. Total partimos ahí mismo. Ya, y ahí, tente eh, sacar el arma del arma y todo ya. ¿Cachai? Esos weones con, con motosierra eran como los más briquios, pues weón. Mirá, y aquí viene el segundo jefe Tú que iba a navarro con puro flight de arriba, weón. Y hoy Roccoble está diciendo que están bajos arriba. Ahora hay que esperar que se bajen los weones de allá. También los matamos. Y hoy viene un weón con motosierra y hay que esperarlo. Esos son como los más briquios. Bueno, la cuestión es que la pasamos igual. Metimos la ficha para pasar otro level. You se sacó el level y se metió la pistola dentro del tiro. Robo copo, weón. Era un héroe en ese tiempo. En esta parte, bueno, estos son los típicos niveles de, de shooter. Vamos a, a ver qué talando de puntería en esta weá, eh. Aquí yo sé que podía ir como que disparar y gastar estas balas bueno, y todo el cuento. Lo importante weón bueno, es que.. Que te eches como 30 de estas weas, 30 o 40 no eso. Estamos mal parece, eh. Estamos mal para los shooters. Ya. Ahí, ahí. Esto era como la sala de práctica de Roco, donde el weón iba a entrenar. el tiempo hicimos 36 92% de hit no es malo enseño sé negro puntaje mm. estamos no está mal eh, ya y bla, bla bla bla no sé qué oh. voy a poner tan rápido no alcanza ni leer estamos con una industria ahora voy a darle una fábrica no sé qué en un vertedero de auto como que vamos a la a la, a la base de los flights a preguntarle al weón más malo todo eh, dónde está weón no sé el líder máximo Chuch, me comí todo eso weón no importa ya es colado este weón comía colado rojo esa weá se alimenta de comida de pepé no, vamos a por arriba pero esta no me vaya a matar me comí todo eso weón me morí de nuevo dejamos récord y ahorita vamos a estar y seguimos avanzando estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo la weá igual es brillo vamos a esperar que se go baje porque me quiero que jugar el arma miren miren la mitad que agarra la hora cacho bueno hay que cachar que lo, lo, lo, lo que toca que rocop caga rocop es como como um, súper poderoso Ya, aquí vamos a agarrar más bala Podría poder, no sé qué anda <risa> salvamos al mal, tira la pendeja No sé si agarrar esas balas, no la vamos a agarrar vamos Ya, me quedan cuatro disparos Ya, mataré al jefe acá o no, eh A ah, esta vez son arresto. como... Mm, arrest como unas prensas no sé qué onda man. ahí murió man. y el otro Pero ahora nos quedamos con la pistola ordinaria que igual es a ah, mi gusta Gracias una de las mejores y pasamos al nivel 3 pues weón bien el bien nivel 3 a pesar de que nos mataron como siempre y ahí viene el flight y con pared. como que el weón se va a entregar el weón le dice ya te tengo dime dónde está Dick Jones Dick Jones es como el líder de la mafia se vieron la película y van a cachar. Entonces ahí el bueno, weón va a ir a buscar a Dick Jones. Bueno y aquí ya Rob Coven está como la guarida de los flytestes, bueno. weón. Está como... Está como enojado. Eh, viene Rob Coven. Pura, weón. Fíjense que ya empiezan a aparecer muchos monos, weón. Bueno. Igual hay que tener técnica para la weá. Y además que tenía un tiempo, weá ya. ya. una armita. Esta arma también es. es como un láser, weá Ya. Muchos monos, mucha weá que cae el cielo. Puta, ese fue como mi mejor esfuerzo. Vamos por otro, otra oportunidad. Ya, tenemos superar superar, Sando Ya, esta este weá es como si la escalita, es era como innovadora ¿no? en esos tiempos. ¿sí? Como jugar el elevator. Ya. Unos más monos, hay unos que son más inteligentes, que se agachan. Y esta weá es como todo fuerte. Tenéis que hacer fuerza, sí. Oh. Ah, todo puedo la wea. Es como la misma wea cuando tenéis que habitar otras veces para que pueda ir escapado, va a ser como, va ser una combinación. Ya aquí ven tenemos que romper esa wea para poder avanzar. volvemos a agarrar nuestra arma Golpe. Hemos colado. wea? Vamos a hacer bien al colado. Chucha, de nuevo con los fuerzas. Vamos. Eh, dale. Ya. Le gastamos una bala. Vale. Puta, weón. ¿Dónde salió ese mono, weón? Sí lo vi, pero... ¿Cómo aparecen así, po, weón? Y volvemos a tener el arma ordinaria. No, weón, weón, caen esa weas del cielo, weón, puta. Tonto, Tony la weón. Ahí tenéis que tener como la técnica para poder subir. Ya nos vamos a caer ahí. Igual me ponen la... los balazos, weón. Ya, una trama. Ya, rompemos esta weá. Ya, pues Ese weón tiene un maraco, weón. Fácil, salvar a el... las minas. Esa weón no la voy a romper porque.. Yo sé que acá viene un weón que me va a facilitar esta cajita de este medio Si no fuera por esa pelota Ya, pues weón, ahora voy a morir Ya, buena Esa cajita la podría haber destruido, lo hubiera roto, cago you Rocop se cree como un vaquero, no sé qué weón ¿eh? Que le pone ahí lento con la, la mano me encantaba Robocop cuando el chico le hacía chupete a la, a la película Era bacán. Bueno, y aquí viene otro lugar de entrenamiento, un rato para pa creerse más Robocop todavía Soy Robocop en la, en la OCP entrenando La OCP, ¿qué quería decir OCP? Organización Policestep ODP, no me acuerdo cómo te la el nombre que tenía la, la empresa de los Paco en la película eh, ya, vamos a irnos por esta weá Y 11 segundos a ver, acá, acá, acá, acá ahí, sacado el tiempo y 94 feet. no saqué 100% pero bueno, me van a energía, no es malo nada mal, bueno suerte emergencia, no sé qué weá, la OMN oh. La OPS, organización de policía de. No me acuerdo cómo se llamaba la weá. A ver, era el logotipo era la OCP Bueno, algo, algo, weón, no, algo tenía que decir la weá, no me acuerdo que Mira, aquí hay un weón estos es conectados. Me sacó casi toda la energía. Bueno, ahora la historia dice que la wea de los pacos está haciendo la weón, bueno, y tenemos que defenderla. Y un weón me pegó un lance y me mandó la chucha al tiro. De nuevo, ha sido una de mis mejores de esfuerzo. Y podemos seguir continuando. Entonces, no... 3000 pesos y acabo de gastar. Ya, a la y miren, viene el mono, la verdad, monos, mono. Chucha. Ya, pues vamos a Ya, aquí tenemos colado, pero primero vamos a matar a todos los monos que van a no nos vayan a sorprender Ya, colado. Ya, subimos la escalera, weón. Bueno, Puta weón escapar en es weón. un ya, no, bueno, poco de este disparar en diagonal, weón. Bueno, Qué ya Ya, weón, con una ficha le voy a pasar en los vídeos, no sé, weón Ya yeah. Vamos a avanzar a... los... a los lo Rambo vamos no, no. Ya, yeah, lo terminé Ya, yeah. por último para avanzar un poco, weón, así que Para que no nos molesten weón, miren la cantidad de mono que hay weón ¿Cómo, weón, cómo evitáis esa weón? miren A ver si no o es esa weón ¿Alguien me puede explicar cómo, cómo evito eso weón sin que me haga daño weón? Sin que, me la, weón, sin que la weón me toque, o sea, no, no hay técnica en la weón Estáis cagado sí o sí ¿Eh? Así weón, Oh, weón, pero weón ¿pecharon? Ya... Si sí, para todos hay solución en no esta wea Por algo están hechos con 0 y 1 Y aquí weon matamos a esas wea no es que salen y más colados Ah no, este mono es mongólico weon Este mono es mongolino weon, no hay técnica de matar a este weon Bueno, no hay técnica 2, 3, después te dispara donde esta wea y después de no 1, 2, 3 Después ahí 2, 3, misma 1, 2, 3, 2, 3, y 1, 2, 3... Bueno, ahí les enseñé la técnica de cómo matar a ese mono Vamos a dar un poco de bebida, permiso ¡Qué acela, Wea, Veá, hay más mono, weón, y más weón. Hay que matar a ese pecho con la ría, para que no nos paren tanto Vamos no. a meter un poquito la zona Mira, hay un weón con esas pistolas en estas weas chao vamos sí. a ver, pasar tranquilamente no. igual soy digno, pues, wea. nunca tan, nunca tan barça para ocupar toda la ups, no para estar ocupando todas las fichas, pues wea. ya, aquí, aquí hay que ponerse acá justo porque si te ponías aquí la wea igual sube y el weón queda atrapado, weón así que hay que ser es oh, está, está, está, está acá. Uno podría cambiar de arma, weón, bueno. podría decirle roto ya ocupa la otra y guardar esta para el final, bueno no sé. Vamos a hacer esto. Lo ideal es que se acumulen hartos monos, bueno. weón. disparos me quedan, me quedo un disparo, weón. Bueno. Eh, ya rotamos esa de arriba. Bueno. Yo no voy a ganar el primer lugar aquí. ¿eh? Duré, duré un poco más, duré 3 minutos 55. A ver, ya me he sacado. Vamos a matar a un mono, weón. Este mono con combo, más combo. Es como igual la idea, ¿eh? es como... Se pega fuerte, pocobo. Ya. esta arma weón, que onda lo primero es lo primero, matar ¿no? esta cuesta para que no huelen más acá arriba que viene. el paje venga puta el weón penca para tirar en ambos ahora me llevo esta seguimos avanzando por por la... no se llama, visto como la, la guarida de los Pacos que está invadida con tantos flechas estamos limpiando la... el cuartel general de policía es colado, el colado ah, sí, no, otra bueno, me lo contó y ahora van a hacer cagar Miren la cantidad de balas ah, esa weá, weá Igual es su weá Ya los pues, bichitos déjense de wear. Ranita, weá weá weá que es que weá a weá la wea esta weón sombrías araña son tan, tan fácil pero ojalá es que queden colados, colado a ver ¿no? un yogur nada pa' qué está esa caja no, no. ya nos vamos a dejar para poder matar a esa weá para que no nos quite la ve ¿eh? por último llegar al final güey, con toda la la energía... ¡Ahí hay el ¡Eh! Ah, weón, bueno, acá, acá, bueno, vamos a morir talita. Miren, miren los dos weas, las dos weas que aparecen aquí, weón bueno. Este mongólico está, weón Weón Tratemos de echar la técnica, a ver si no creo que sea tan, tan complicada. Hay un weón que dispara a derecho y otro weón que dispara en diagonal bueno, y Ahí se disparan de un alto, y después ese, ese buen dispara su. Se... Ahora dispara a esa wea. Dispara dos. Una, dos. Ah, este weón dispara dos. Dos. Este dispara. Ese buen dispara a dos, ah, dos. dos. Bueno, dos bombas. Y dispara dos do láser, pero hay que tratar de no acercarse mucho al buen de Hay que darle pantalla. No. Sí. puta, pero que brillo weón, que brillo weón. ¿Cómo va? ¿A quién mato primero, weón? A lo mejor hay que matar al otro weón del lado, del lado izquierdo. A ver, vamos acá ese se ve como más joya, ¿eh? claro, porque ese weón se aleja más ya, ahí va a ser y a este weón le espiamos solamente ya. Ya. una, dos a ir en la weón, me era como matar a ese allá primero pero igual brígido, weón, como vamos a hacer esta weón los videos weón, ahí con miles de weones atrás mirando ah, muérete vos, ya te cachamos la técnica hace rato Una, dos Una, dos Se empieza a quejar la weá, eh, cacharon, me murió Bien. Tiene su técnica la weá, eh este juego era como para ir a los videos con unas 3 lucas, weón, bueno, unas 4 lucas y puro jugar roco. Sabéis que tiene de matar 20 de ese weón y. Bueno. Ahora que viene. Seguimos siguiendo el edificio, weón, de la muerte. El edificio de la OCP Y ahora vamos a ir a buscar al un... líder de la de la hueá, weón. Que un viejo y que anda creando en drogo y de weón rara y aparte viene como una como si vamos con todos los lights a ver con esta weá ahí no puedo, no puedo disparar para arriba bro, con esa wea, vamos a buscarlo no somos se... tampoco se le puede disparar a esa weá puta no, bro. puta weón weón malo bro. no ha sido el mejor record en todo caso Continuamos No sabemos cuántos oh. bien nos caen Ya, tenemos que bajar para conseguir bien Miren, weón, tirando de la nada, ah, weón, que matar esa weá, weón Miren, Fui con rico el level Puta la weá, weón Puta weón Muchos monos, pues, po weón, muchas weá, muchas pistolas O sea, mucha bala, weón Partiendo por ese weón de azul pura la cuerda, Ya, vamos bien no, Vamos, vamos roto Pero no hacemos Tenemos esa weá para que se vean la weá y estos flippers no tenemos Nos vamos eh, a bajar un poquito para que... Puta. pero de dónde salen esas balas wean esas tres balas donde dónde sal... mierda de dónde mierda salían wean de esa wea allá weón. ya vamos no ya vamos vaya ¿Vale, aquí qué weón. energía máxima weón. qué mala qué estas que son duras Aquí está. uy Colonia, esta weá es como... es tan difícil como Ghosts'n Goblins ¿no? weón. muy, muy difícil la misma weá. Lado, weá Es como que te quedas pensando un rato y muere Bueno, vamos, vamos a irnos rajado en el ascenso por arriba. A ver, vamos a ver si esa técnica funcionaba a ver. Mira, a ver, igual pillo, así, haciendo la camada Ya vamos, vamos no, bajado matar esta weá, vamos a correr nos vamos a rajar diría yo matar eso como perro que no puedo hacer más como matar ese de arriba ese sí. Sí, para que no wean tan, tan miren, miren como se pajea weón la, la la consola weón la consola en ese tiempo era el como se llama la máquina de video weón Creo que cuando dispara para allá no puedo disparar eso, hay que matarlo en diagonal, weón Ya, muere vamos bien, vamos roco Vamos en el piso 10, fíjense que allá arriba están como. Esa esa maqueta que está allá arriba Organización OCP Organización OCC, me gustaría acordarme qué que significaba DP. Police, DP. Ah, departamento de policía de Detroit Una wea así ODP Bueno, ahí va a cachar ODP Bueno, weón que... Y ahí está el último weón, que este weón es muy fuerte Oh weón, la no, unió no, weón bueno, pero era un, un robot de esos fáciles. Solo que este tira de todo, ni siquiera tiene edición. ¿Cacharon? Ahí. Este que se rompe una combo. Tira, voy a ser uniado por este, weón. ¡Vamos, mares! No, no. Puta, pero no, por Robocop. Robocop... ¡Ven, oh, Ahí murió la hueá Igual buena la gráfica weón. cacha la ciudad al fondo weón. Estoy como en la sala de los gerentillos A nada no. A ver, y aquí me encuentro con ese Flight weón, que tiene atrapado al Y fíjense lo que dice Robocop Aquí pasa una weá que que, que que pasa en la película por ejemplo El weón no, no puede matar a ese compadre Porque es un policía también Y el otro weón le dice no weón. Está al despedido Robocop, Robocop dice gracias y lo mata. Y por eso que el cuan dice Directiva 5, weón o directiva 4, tengo un problema para poder matar a una persona humana, no sé qué weón, que es un policía. Serve el public trust, protect the innocent, uphold the law. Bueno, del final el cuan dice eh, no sé qué weón, pero.. Era muy fácil. Gracias por De ahí saludó al presidente de la.. Bien, ¿Cuál es tu nombre? Murphy. De ahí termina la hueá, weón. Igual que en la película. De ahí Robocop se va por la ciudad. Eh, a cuidar por la ley y el orden. Bien, bien por Robocop. Puta, a mí me gusta bastante el jueguito este. Eh. O sea, en gráfico, weón, me sigue gustando. Y toda la hueá tiene como toda la onda. ochentera entera y de arcade, weón la gráfica está súper bueno al final una mierda pues, bueno, una imagen con una wea que va girando atrás pero para los fanáticos de Robocop de esa época era la paja, pues, bueno, era súper bueno lo que sí... el nivel de dificultad era terriblemente origen, pues ahí no acabamos de dar, de dar cuenta pero podríamos cachar cuántas fichas me gasté jugando Robocop ¿Mm? el fin y todo ha terminado bien ¿Cuántas fichas me eché? Ah, vamos a colocar nuestro récord. Nuestro ya, ¿y cuántas fichas quedan? Último para cachar, weón, en cuanto hice. Número 6 está Murphy. A ver. El 6 O sea, me eché 15 fichas en la web Bueno, espero que le haya gustado el jueguito de Robocop, weón. ¿eh? A mí en lo personal... Mira, mira, Robocop, súper duro, súper bien. Ya pues, cualquier cosa, estamos aquí, el juego del recuerdo, Acuérdense de suscribirse y nos estamos viendo en otro capítulo del de Jueguito del Recuerdo junto aquí con Stream Game y Alejandro, pues. Que estén bien, chao, cuídense.